Hola, me llamo Daniel Durazo y soy un funcionario del servicio exterior aquí en el Departamento de Estado. Gracias por compartir con nosotros. Soy el moderador para la innovación mundial a través de la tecnología, GIST, o sea, Connect, conversación Connect. ¿Cómo uh, perfeccionar su discurso de venta y consejos y trucos? Para aquellos de ustedes que no conocen el término pitch, es el proceso a través del cual se presenta y describe el, el, las características principales de su producto, la innovación o la idea. Los emprendedores o, usan el pitch para posibles inversionistas, socios y clientes. Recuérdense que pueden enviar sus preguntas al chat space, que se llama hashtag. TechConnect. Voy a comenzar presentando a los panelistas. Tenemos a Michelle Messina, directora general de la compañía consultora de capacitación internacional, Explora Internacional, y coautora del, del libro más exitoso, Cómo descodificar. También tenemos a Janice Jinha, antiguo ganador de una competición Pitch y fundador de Agianda, la primera compañía eh, emprendedora de educación. Y, tenemos aquí también a Janine Elliott, que va a responder a sus preguntas. Al esperar las respuestas, vamos a pedirles cuál es el valor y el propósito del pitch. Janice, ¿quieres comenzar? Gracias. Lo más importante para cualquier negocio, como tú dijiste en la presentación, es hacer el pitch de tu negocio primero al inversionista, a los clientes y a tu socio, porque no se puede construir individualmente Les va a necesitar socios, va a necesitar clientes y, claro, inversionistas. Por eso es muy importante saber cómo, qué enfoque quiere utilizar para su pitch. Y hay dos partes, el, el pitch en sí mismo. Y una cosa que quisiera saber es eh, que usted tiene que darse cuenta que usted mismo es el presentador. Pero la presentación en sí también es muy importante. Es, por eso es muy importante prepararse y practicar. Al preparar la presentación, tiene que llegar a la pregunta, ¿por qué es que la otra persona le va a importar esto lo más rápido posible? Otro aspecto importante es el conocer bien su público. Hablar con ellos con frecuencia. Yo he visto que muchos de mis colegas usan el mismo pitch para todo el mundo. Pero el inversionista tiene una perspectiva diferente. Así que el pitch para él tiene que ser diferente. Hemos, eh, haga mucha investigación sobre el inversionista en LinkedIn, los medios pasivos, en todas partes. También hay que conocer el cliente y el socio también para poder aclarar el valor de su empresa y responder a la pregunta, ¿por qué le va a importar a el otro su o, o compañía, etcétera? Tiene que dar buenos ejemplos y esto le permite re, recibir una respuesta importante. Entonces, es muy importante hacer el trabajo, a saber quién es el público, las necesidades de ellos para poder eh, y acceder a sus deseos. Michelle, ¿nos podrías decir lo que es un pitch y por qué es importante? Bueno, creo que cuando uno está creando una compañía en el comienzo, tiene que poder explicar el valor de su producto para su cliente. Como dijo Janesh, también hay que ver, cómo eh, se incluyen los socios en el negocio y, finalmente, los inversionistas, si va a recaudar fondos uh, de inversión. Janesh también dijo algo muy importante. Tiene que conocer su público muy bien y tiene que poderse conectar con él al nivel emotivo y poderles demostrar que ha hecho todo su trabajo para poder entender la perspectiva de esta persona, sus creencias, sus intereses, para que usted se pueda conectar con él directamente. Hay varias cosas que tienen que ver con el pitch, no solo el contenido que aparece en las diapositivas que presentó, si, si muestra diapositivas, pero también la, la habilidad, la capacidad de darle contexto al mensaje que usted está eh, prestando. Por ejemplo, las pautas técnicas y comerciales, cuán eh, significativas son para que el público lo entienda y sepa por qué está mencionando esto. Lo importante es el contenido de las diapositivas, también el estilo personal y la manera en que usted se comunica e interacciona con el público. Así que creo que hay varios aspectos que tienen que ver con el contenido, el contexto, la forma y el estilo. Todo esto. Eh, con todo esto puede lograr un excelente pitch para sus socios, sus clientes e inversionistas. Parece que el pitch es algo bastante complicado. Hay que combinar muchas piezas para que encajen y se dirijan a su público. Muchas gracias a los dos por estas explicaciones. Aquí todavía nos queda eh, para que nuestro panel explique cómo eh, puedes presentar tu, las características de tu negocio a tus socios. Hoy vamos a hablar uh, sobre qué aspectos de pitching creen ustedes son los más difíciles. Aquí están las respuestas de ustedes. El primero es el simplificar la idea y la innovación. Esa fue la mitad de las respuestas. La otra respuesta muy po popular fue cómo hablar en público. Un cuarto de las respuestas fueron estas y el, finalmente ¿Qué seguimiento hay que darle al pitch? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer con el cliente después del pitch? Michelle, ¿qué reacción tienen ustedes a esta encuesta? Bueno, no me sorprende mucho. Sí, creo que el poder hablar en público es algo, que hay que practicar mucho, eh, requiere hacer ensayos, eh, escuchar los comentarios de un público uh, amistoso, de amigos. Ese es uno de los desafíos más grandes, porque nadie nace como gran orador. Hay que practicar mucho para mejorar, al igual que un actor en un show. Así que el poder hablar en público es uno de los desafíos más grandes que todos tenemos y que eh, seguimos, tenemos que seguir practicando. Cuando dices practicar, hay un, eh, una, un problema en que si uno exa, eh, eh, ensaya demasiado y el pitch se ve demasiado perfecto, bueno, yo nunca he visto eso. Yo he visto casi 5,000 pitches y no creo que uno pueda ser demasiado pulido en la presentación. Hay la habilidad de poder leer el público, entender el público y darles unas respuestas correctas eh, para, y para poder ver si están entendiendo tu pecho o no y adaptar tu respuesta o el estilo de respuesta que das o el tipo de palabras que usas uh, y adaptarlas al público, como dijo Janesh. Pero nunca he visto a alguien que sea tan perfecto, tan pulido, que parecen un actor profesional. Janesh, ¿qué piensas tú sobre alguna de las respuestas que recibimos? La primera pregunta es muy importante. ¿Cómo hacer simple uno algo que es tan complicado, un problema que es tan complicado, algo sobre lo cual uno ha estado trabajando por mucho tiempo? Eso para mí fue un enorme desafío cuando estaba preparando mi pitch. Por ejemplo, ¿cómo tratar de obtener un préstamo? Pero es un, un desafío que hay que atacar con la ayuda de expertos o de personas que ya tienen mala experiencia en este campo. Y también eh, hacer diferentes tipos de presentaciones o leerlas o verlas, leer, ver peri periódicos, películas, artículos sobre asuntos súper complicados. Hay autores y escritores que saben simplificar una idea muy complicada utilizando un lenguaje muy sencillo. Y si el mensaje es fuerte, pero el público no lo entiende, entonces no hay ningún valor en ese mensaje. Y eso es algo que hay que discutir, definir y seguir eh, refinando. En los últimos dos años y medio, hemos tenido como 100 revisiones de un texto. Y uh, uh, uh, creo que hemos visto muchos que presentan pitch y, y uh, a veces uh, hay que uh, tratar de presentarlo de una manera diferente <risa> si no da un resultado. Bueno, eh, parece que el simplificar una idea muy complicada depende del público y y cómo se presenta qué tipo de mensaje uh, uh, uh, qué tipo de mensaje va a responder el público bueno muchas gracias a los dos por estas respuestas ahora vamos a tomar unas preguntas de los uh, televidentes una de las preguntas es ¿Cómo se diferencia el pitch a los inversionistas cuando ha recibido su primera ronda de fondos comparado con los que todavía no ha recibido uh, fondos o financiamiento? Esto viene de Monrovia. Michelle, voy a responder a esto. Creo que el objetivo principal de un inversionista es uh, eh, eh, recibir un beneficio de su inversión. Y si ya ha, hecho la, eh, la, eh, ha obtenido financiamiento y está haciendo la segunda ronda de financiación, tiene que explicar los logros técnicos y comerciales que la compañía obtuvo después de la primera ronda de financiamiento y cómo usted, de director general, le ha añadido valor a la compañía en este periodo de tiempo. Así que. ¿Cómo se proyecta a, a dónde quieren ir? Vamos a estar aquí a este nivel hoy. Mañana vamos a llegar a un nivel más alto. ¿Cómo va a lograr eso? El inversionista quiere entender eso. Tiene, quiere saber que tiene el equipo adecuado para poder lograr la próxima uh, etapa, el próximo objetivo de la compañía. El, interés del inversionista es el tiempo, eh, el paso al cual crece la compañía. Como inversionista, me voy a tener un retorno en la inversión en cierto periodo de tiempo. O sea que no es muy diferente a, a la primera ronda, pero hay, en este momento usted puede ya dar un informe comercial que puede presentar cuando pide la segunda ronda de financiamiento. En Monrovia también preguntaron, ¿hay un periodo ideal para un pitch eh, en el ascensor? Y por favor, defina lo que quiere decir este pitch en el ascensor. Uh, Jennifer. A veces uno solo tiene 30 segundos o un minuto para hacer un pitch a un socio, a un versionista. Y es muy difícil eh, acortar una, un pitch de 35 minutos a ese tiempo de un minuto. Y es muy difícil. Eso es lo que llamamos un pitch en el ascensor, porque tiene el, dura el tiempo que usted está en un ascensor. Y el, en este tipo de pitch tiene, que dar su declaración, su propósito, los números al comienzo. Otro es qué es lo que quiere lograr. Porque en cuanto a validación, pueden haber cinco puntos de validación, pero en uno un pitch de ascensor solo puede hacer un, uno de estos puntos, porque es el último tiempo que le queda. Así que tiene que decir qué quiere presentar y ponerlo en un paquete. Es muy importante hacerlo en el tiempo correcto. Otro aspecto de este tipo de pitch es, como dijo Janesh, es muy claro hablar de un solo punto de validación. Y lo más importante, ¿cuál es el objetivo de este tipo de pitch? Es el comenzar la conversación. De eso se trata. Y tener un diálogo interactivo con la otra persona para poder determinar si va a haber oportunidad de reunirse en el futuro y hablar en más detalle. Así que el objetivo de este tipo de pitch es iniciar la conversación. Sí, muy importante. Lo que quieres hacer es lograr la próxima reunión. Parece que este tipo de pitch dura 30 segundos o un minuto máximo y tiene que ser elaborado de una manera muy cuidadosa para que le da prioridad a un solo punto y es lo que comienza lo que espera ser una conversación más larga. Gracias. Otro de nuestros usuarios ha preguntado, ¿cuánta de la información financiera de la empresa debe ser incluida en un pitch? Creo que hay que elegir muy bien el tipo de información financiera que se presenta en el pitch in inicial a un inversor. Obviamente, tiene que hacer el trabajo previo de investigación para saber si esta persona es realmente el inversor adecuado para su proyecto. Entonces, en general, eh, tenemos inversores generales que invierten en algunas categorías en tecnología o en diferentes etapas de eh, crecimiento de la empresa. Entonces, si ustedes están hablando con un inversor y quieren eh, recoger, eh, rec recibir la primera inversión, eh, puede ser que esta persona no esté adecuada para invertir en su empresa en esa etapa. Entonces, hay que hacer investigación y es muy importante. Y lo segundo es que si consigue un inversor, la primera reunión con este inversor no es dar información financiera, sino lo que se da es una visión general de la empresa y también del producto para que entiendan cuáles son las, eh, car las características de la empresa. Si llega a tener la segunda reunión, que esperemos que la tenga, esa es la oportunidad para, entonces, abordar el, el tema financiero de la empresa. Bueno, muchas gracias, al ¿Quieres agregar algo? Sí. Hay inversores que van a, a invertir. Lo importante es poder definir de por qué sus predicciones tienen base sólida y. Y el segundo punto que mencionó Michelle, es decir, hay que concentrarse en los intereses de los inversores. Hay que tener las cifras, pero sin mucho detalle. En la segunda re, reunión, cuando ya tenga tracción este proyecto, allí puede ser que se presente el modelo, los cálculos, pero eso va a ser mucho más eh, adelante. Entonces, parecería que, al igual que otros temas, lo que hay que hacer es adecuar la cantidad de información que se da de acuerdo con el público que uno tenga o la conversación que tenga con los inversores. Otra pregunta que pro que recibimos es, ¿cuáles son los consejos, por ejemplo, para hablar de tecnología de propietaria, pero sobre la cual usted todavía no tiene una patente? Michelle, ¿tú quieres contestar a esta pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, creo que, nuevamente, hay que conocer al público con el que se trata y entonces se puede determinar, cuánta información eh, de, sobre la eh, propietaria, digamos así, se puede dar de este producto. Creo que cada inversor, si es que están hablando con inversores, quiere entender exactamente cuáles son las características típicas de la empresa, del producto, de las técnicas de mercadeo. Y parte de eso secreto, digamos así, es, que no tiene patente, por ejemplo, lo que hay que hacer es tener mucho, mucho cuidado sobre la cantidad de información que se comparte. Por la mayoría de los inversores, en términos generales no van a firmar un acuerdo de confidencialidad, porque se reúnen con diferentes empresas sobre ese sector. Entonces, en realidad, entienden muy bien cuáles son los jugadores más importantes de esto y cuáles son los productos que pueden llegar a tener éxito en el mercado. Entonces, creo que hay que entender exactamente cuál es el público, eh, tener confianza mutua y también determinar qué es lo que deciden compartir y en qué momento del proceso sería el momento adecuado para compartir esta información. Yo creo que tiene que adaptarse a caso por caso, digamos así. Hay que tener sentido común a ver qué es lo que realmente funcionaría en ese momento. Gracias, Michelle. La próxima pregunta, Gustavo Adolfo pregunta, ¿cómo un empresario de América Latina, por ejemplo, puede eh, tener acceso a clientes o inversores de otro país, digamos, en Estados Unidos. Obviamente, esta pregunta se puede aplicar a diferentes regiones. Que hay inversores o empresas, digamos así, que tratan de conseguir inversores o clientes en otras partes del mundo. Janesh, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, es algo que nosotros hacemos en realidad. Nosotros tenemos clientes que son instituciones estadounidenses, son clientes, hemos invertido con ellos. Y un par de temas que quiero mencionar. Primero es tener contactos. Por ejemplo, alguien que está en otro país, en términos generales, va a conocer a alguien más de ese medio. Entonces, para responder o para establecer bases de confianza, lo que nosotros hicimos fue identificar personas que nos ayudarían a conectarnos con otras personas. Y puede ser que esto se haga a través de un programa específico. Y segundo, también... Es lo que ya dijimos, saber cuál es el público. Por ejemplo, ¿por qué esa persona estaría interesado en un producto o en un servicio que se genera en América Latina? ¿Cuáles son los beneficios, digamos así? Nuevamente, no quiero repetirme, pero lo importante es saber quién es la audiencia y cómo presentar el producto. Nosotros eh, hicimos algunos pitches en LinkedIn y algunas personas nos contactaron, creo que eh, nosotros espe especificamos el valor agregado que podía tener nuestro producto. Bueno, muchas gracias, Chanes. Michelle, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, creo que es un desafío el poder presentar a, a una persona en el extranjero, sobre todo si uno no está allí y puede no entender los desafíos o los problemas de ese mercado que puede encontrar el posible cliente. Y antes de hacer un pitch, mi sugerencia sería es hacer entrevistas con personas que estén eh, de acuerdo que tengan un perfil de cliente similar al de ustedes, hacer entrevistas con ustedes para cerciorarse que entienden perfectamente cuáles son los problemas que pueden enfrentar en el mercado, cuáles son las brechas de oportunidades que puede haber. Es decir, hacer entrevistas por Skype, por ejemplo, para establecer un perfil del cliente y entender a profundidad el mercado para ustedes poder ser mucho, eh, tener una presentación más eficaz y más sólida a cuando uno aborda clientes en el exterior. Y, por supuesto, entender cómo se puede hacer la presentación, seamos por Skype, o si se presentan en su idioma original o en un, idioma, o en un segundo o tercer idioma. Y hay que practicar siempre esto de presentar en un idioma extranjero. Márquez del Valle de El Salvador pregunta, ¿cuánto le tiene que decir a un potencial inversor sobre sí mismo? cuando está tratando de hacer un pitch de su startup. Bueno, creo que no hay, no hay que decir mucho. Sobre todo, hay que hablar de la idea. Cuando uno habla de la idea, de los puntos importantes, puede ser que alguien tenga esa idea. El tema es cómo explicar su producto y si hay un problema, cómo solucionar ese problema. Hay que ser muy claro de que usted es la persona adecuada para resolver el problema que se enfrenta. Michelle, ¿algo para agregar? Bueno, yo creo que los inversores y los clientes quieren saber, como dijo Janet, este es el equipo exitoso. Y hay diferentes formas de hacerlo, se puede hablar sobre, por ejemplo, cuánto tiempo hace que se conocen entre los cofundadores, estudiaron juntos, trabajaron juntos. Muchos empresarios me contaron que se conocen desde que se conocían desde que tenían cinco años, es decir, que hay una, una relación preestablecida hace 20, 25, 30 años. O sea, que ya tienen un sistema de comunicación, de relaciones exitoso y, por lo tanto, esto disminuye los riesgos de inversión porque hay menos posibilidad de conflicto. También el tema es qué tipo de logros o éxitos ha tenido este equipo. Por ejemplo, han presentado otros productos en el mercado, han trabajado en un programa de, de computación, han sido exitosos en su comercialización, ut, utilizaron o tienen experiencia en un sector específico del mercado, solucionaron algún problema específico. Entonces, yo creo que los logros, las relaciones laborales entre los fundadores, los, las, los papeles y las responsabilidades de todos los integrantes del equipo, ayuda a saber también eh, y también, por ejemplo, trabajaron juntos, trabajaron en empresas grandes, en empresas pequeñas, hicieron investigaciones específicas. Digamos, se puede demostrar que son expertos o peritos en un tema específico. Es decir, es importante hablar del equipo, las características ¿Por de este equipo? Porque en realidad lo importante es tener un equipo de primera categoría para poder entonces tener éxito en estos, en estos eventos. Es decir, en dar a conocer el por qué ustedes son los más adecuados y los mejores. Y también me gustaría agregar otro tema importante de hablar de este equipo. Es porque el inversor quiere saber si hay un problema. Ustedes, ¿cómo lo solucionan? Y eso depende no solamente de la idea, sino también depende de usted y del equipo que es el que está a cargo de este proyecto. Por este por eso la relación de equipo es muy importante. O sea, parecería que cuando uno habla de un, de un equipo o del fundador, debería haber un objetivo. Y parte de ese objetivo, digamos así, es establecer un sentido de confianza. O sea, expresar este sentimiento al inversor para que el inversor realmente tenga confianza en que no solamente es una idea, sino que se puede ejecutar esta idea de forma exitosa. Para los que acaban de unirse a nosotros, tenemos aquí el programa de GIS de innovación mundial a través de la ciencia y la tecnología de cómo mejorar el pitch. Tenemos dos participantes aquí y pueden presentar sus preguntas a través de hashtag. Y está con nosotros eh, Michelle y Janis. Michelle, ¿cuáles son los 10 puntos más importantes de un pitch exitoso, digamos así, ante un inversor. Bueno, yo creo que los temas importantes de este pitch, digamos así, es asegurarnos que la presentación es clara, que tiene información, cuál es su cargo, cuál es su nombre. Esos son temas importantes. Luego podemos pasar en, al tema de cómo expresar el problema que está en este momento en el mercado, cuál es el perfil del cliente, cuáles son los problemas que tienen y cómo se puede cuantificar en términos económicos. Tercero, hay que abordar el tema de cuál es la solución que usted presenta a ese problema y cómo esa solución va a ser exitosa, por qué es diferente a otras y cuál es el valor que usted agrega hacia el cliente. Luego, también hay que concentrarse sobre el tema de mercado. Básicamente es ¿Cuál es el perfil del cliente? Como ya hablamos, dijimos muchas veces, tenemos que saber quiénes son nuestros clientes, cuáles son las características del mercado. Y hay que entender que esta es una oportunidad en el mercado muy grande y que no es solamente que afecta a algunos clientes, sino que la base de clientes es muy grande. Luego tenemos la distribución. El producto no se vende solo. ¿Cómo llega este producto al mercado? Hay canales, hay, hay servicios, hay apoyo de este servicio de mantenimiento. ¿Cómo llega su producto al mercado? Porque todo esto afecta su modelo comercial. Por ejemplo, el inversor quiere saber cuál es el modelo de negocios que va usted a utilizar, cómo va a generar ganancias. Y esta ganancia va a ser a largo plazo y va a ser sostenida. Y luego tenemos el tema de la competencia. ¿Cómo se puede comparar su producto con la competencia? ¿Quién más está ofreciendo soluciones a ese problema? O sea, esto es más 60 en valor, más que en las características de cada una. También estamos hablando de equipo. El equipo es muy importante. ¿Quiénes son los elementos, los integrantes del equipo? ¿Cuál es el historial de esta persona? ¿Y por qué este equipo va a ser exitoso? Y luego tenemos los hitos. ¿Cuáles son los hitos específicos? Por ejemplo, comerciales, técnicos cómo se logra esto y cuáles son los resultados que va a lograr. Y por último, cuál es la situación financiera de la empresa. Queremos entender exactamente cuál, cuánto va a crecer, cuánto dinero va a necesitar y cuáles son las suposiciones, digamos así, que se utilizan para establecer esta situación financiera, cuál es el ciclo de venta, el valor para los clientes, es decir, hay, ¿Se puede presentar realmente estos 10 puntos en 5 minutos? No es fácil, hay que practicarlo, pero es factible. Gracias, Michelle. Una respuesta muy completa de cómo hacer un pitch exitoso. Ahora vamos a regresar a las preguntas de los participantes. Un televidente en el Centro Binacional Nicaragua pregunta: ¿Qué cree usted es más importante para un buen pitch? ¿Conocer el público? o la descripción de su producto o, o servicio. Janish, es imposible responder y tener que escoger. Yo, sé, yo diría, si tuviera que escoger, hay que conocer el público. Porque si conoce el público, sabe el problema que tienen, la experiencia que tienen. Y si no sabe exactamente qué solución les puede dar, puede estructurar la respuesta para eh, resolver lo que ellos necesitan y obtener la atención de este público. Si quiere que el cliente, el socio, el inversionista, eh, eh, piense que esta es una buena idea, eh, tiene que saber su público. Tiene que conocerlo muy bien. Para poder hacer el buen pitch. Interesante. Michelle, ¿estás de acuerdo con Janesh? Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, hay que saber con quién está hablando. Y de, de esa manera todo es mucho más fácil, más natural, porque entiende los intereses, las creencias, las percepciones, y es mucho más fácil adaptar el discurso a ese público. Tiene que entender su público. Otra pregunta. En la embajada en Monrovia preguntan, ¿qué consejo tiene sobre cómo explicar un aspecto el aspecto técnico de una empresa a personas que no sean personas técnicas? Yo quisiera responder a esa pregunta. Sugiero que siempre comience con una descripción de la empresa que tu abuelita podría entender. O sea, imagínate de tu abuela. Y piensa en ella cuando empiezas a explicar lo que estás eh, presentando. Luego, lee bien al público. Entiende si ellos están entendiendo bien lo que estás describiendo o no, si se han perdido. Y a medida que sigues con el yes, lo vas haciendo un poquito más uh, complicado. O sea, siempre comienzas a un nivel de base y vas añadiendo hasta que llegue a un nivel más alto. La otra opción es comenzar por encima y bajar al nivel más bajo. Pero esa es una estrategia para fracaso, porque no sabes a dónde, en qué punto vas a perder al público a medida que vas aclarando la explicación. Así que siempre piensa en tu abuelita cuando comienzas la descripción. Es muy interesante que el leer, el poder entender tu público, es uh, no solamente una tarea que haces de antemano, sino en la sala misma. Tienes que leer tu público, recibir retroalimentación y adaptar tu discurso al público a medida que ellos uh, cambian. Otra pregunta, ¿qué diferentes tipos de pitches deben de preparar un empresario y cómo lo debe adaptar según el público? Janish, algo muy importante es el el contacto, por ejemplo, puede ser que conozcas a alguien en una sala, así que el tiempo eh, va a definir eh, cómo adaptas tu discurso, el tiempo que tienes. Segundo, si, si hay una reunión corta que se ha programado eh, y estás hablando con inversionistas, hay diferentes niveles de presentación. Eh, eh, si, si tú no tienes una conexión con este público, a lo mejor no te prestan mucha atención. Y ellos van a decidir sí o no después de los 30 minutos de presentación. Y para poder uh, convencerlos necesitas un pitch eh, muy adaptado al público y que toque sobre todo los puntos principales. Eh, si estás resolviendo un problema que tiene una solución eh, que se puede defender, ¿hay algo que valida esta solución? ¿Cuáles son los puntos principales? El tercer grupo son los, las presentaciones más largas, eh, los pitches más largos. A tus socios o a lo que llamamos eh, los inversionistas Ángel. A, a veces, eh, tenido hora y media para hacer la presentación. Y en ese caso, tienes que estar listo para las preguntas. Y tienes que estar listo para poder responder a esas preguntas. De hablar sobre tu costo, la estructura económica. Tienes que poder responder a esas preguntas inmediatamente. Muy útil. Así que parece que. Eh, según el tiempo que te han asignado, tienes que preparar un discurso de cinco minutos, una hora, hora y media. Y la presentación hay que adaptarla a lo largo de la, del momento. Michelle, ¿tienes algún otro comentario sobre cómo se puede preparar uno para un pitch? Bueno, otras sugerencias eh, sería, aparte del tiempo que tienes para hacer la presentación, hay que enfocar sobre un pitch que sea general. Por ejemplo, un vistazo de 300 grados de la compañía. Otro tipo de pitch sería uno que enfoca sobre el aspecto del negocio, la estrategia de mercadeo, el plan de mercadeo. Eh, otro tercer pitch podría ser muy técnico y eso hablaría sobre algunos de los aspectos únicos de esta tecnología y de cómo funciona y por qué es única, por qué se diferencia de otros y que es una nueva solución para el mercado. Esos son algunos de los parámetros que yo tomaría en cuenta para diferentes tipos de pitches. Y Janesh acaba de hacer uh, otro punto importante. La sesión de preguntas y respuestas. Esto puede durar cinco minutos o 55 minutos. Y uno nunca sabe qué tipo de pregunta podrá hacer un inversor. Mi sugerencia es que para este tipo de pregunta y respuesta, que eh, tome tiempo con su equipo para anotar las preguntas que le podrían hacer y las respuestas que quisiera dar todo por escrito y cómo podría pasar de un tipo de pregunta a la respuesta que usted quiere darles para que se recuerden lo que usted quiere que ellos se recuerden de la compañía. Así que la, esa sesión de preguntas y respuestas es muy importante. Y he visto algunas compañías que hacen un excelente pitch, pero fracasan durante esa sesión de preguntas y respuestas porque no se han preparado o no han anticipado el tipo de preguntas que les podrían hacer y no se prepararon. Otro punto es. Otro tipo de pitch podría ser uno en el que el inversionista eh, tiene un, por ejemplo, voy a un reunión empezando que voy a hablar por 30 minutos y ya parece que ya han tenido otra presentación muy parecida. Y es solamente preguntas y respuestas que, que, que me hacen cuando el inversionista eh, eh, dice, mire, yo ya he visto todas las otras cosas, todas las otros factores. Y cuando te dicen eso y dicen, vamos a pasar a las preguntas y respuestas inmediatamente, tú tienes que poder estar preparado para eso. Excelente consejo. En cuanto a la presentación en sí, otro participante pregunta: ¿Recomienda usted el uso de presentaciones audio audiovisuales para un pitch de cinco minutos y cuál sería la mejor manera de usar material audiovisual en un pitch? Bueno, en mi experiencia yo, yo creo que una presentación de cinco minutos es muy corta, puede pasar rápidamente y el no comunicarse con la organización um, directamente con al mostrarles videos o clips de audio, eso no es la mejor manera de comenzar una presentación al inversionista. Porque ellos lo que quieren es escucharte, entenderte, saber cómo piensas, cómo articulas las cosas. Porque ellos están invirtiendo en ti y tu equipo. Así que lo que yo no recomiendo es usar videos o clips de ese tipo, sobre todo en la primera presentación. Muy interesante, Janesh. Otro comentario sobre eso. Estoy totalmente de acuerdo. La primera reacción es cuando hiciste la pregunta es ¿qué? yo nunca he preparado un video. ¿Qué video? ¿De qué video hablas? Porque la presentación tiene que ser Personal. Un video o demostración del producto es algo que le muestras al inversionista cuando tienes tiempo. Un video lo puedes enviar después, por correo, después de la presentación, pero lo que quieres es demostrar lo que tú puedes hacer y obtener la reacción directa. Parece que el usar mucho apoyo audiovisual eh, no estás aprovechando la oportunidad, eh, lo que dijiste anteriormente, es hablar directamente para que ellos puedan entender quién es el quién, es, quién eres tú y tu, tu equipo. En Campana hacen otra pregunta. ¿En qué punto de tu desarrollo uh, está lista una startup para hacer el pitch? Siempre, en todo momento. Siempre. Tienen que estar listos. Janish, muchos inversores. Y piensan que la mejor oportunidad de hablar con inversionistas es cuando no necesitas el dinero. Porque ahí en ese, ese momento tienes apalancamiento. Si necesitas el dinero, ellos tienen el apalancamiento. Así que tienes que hacer las presentaciones para recibir retroalimentación. Yo he escuchado empresarios que me han dicho, si recibo este contrato, no voy a tener que, a obtener financiamiento y le digo no ese es el mejor momento de obtener financiamiento eres una persona muy atractiva en ese momento y nunca sabes lo que va a traerte el futuro nunca sabes cuándo vas a necesitar más dinero así que yo digo que siempre debes de comenzar el pitch desde el, desde el primer día el, el día en que te sentaste con tus cofundadores y eh, este, comienzan a discutir de cómo construir este negocio. Tienen que hacer los pitches a, el uno hacia el otro, a los, hacia los amigos, hacia inversionistas y cultivar eh, relaciones eh, que a, a, a medida que se valora el negocio, eh, puedan utilizar para financiamiento. Parece que ustedes dos están de acuerdo que un startup siempre debe estar preparando sus pitches y buscando oportunidades para hacer el pitch de su negocio. Otro participante pregunta, ¿hay algún formato o una lista de verificación que uno podría utilizar uh, para apoyar el pitch? Bueno. Yo antes mencioné des, um, características principales de un pitch de cinco minutos. Yo creo que esa sería la uh, estructura básica que un fundador debería de utilizar para iniciar y crear su pitch. Si sí pueden crear diapositivas. He visto que hay muchos empresarios que utilizan eh, diapositivas en su presentación, más como una guía y una narrativa para ayudarles a contar su historia. Pero también he visto muchos empresarios que lo hacen sin diapositivas. Eso es un poco más complicado, más difícil, pero es algo que se debería de considerar. Así que ese formato que mencioné anteriormente de 10 diapositivas es un formato muy bueno que se puede utilizar para estructurar el pitch. Janice, ¿tienes alguna su otra sugerencia? No. Me, me pareció muy completa esa, ese esbozo que presentó Michelle. Michelle, Daniel pregunta, ¿cómo los pitches para empresas sociales se diferencian a, lo, a las empresas con fines de lucro? ¿Cuál es la diferencia? Todo depende del público. Si es una organización que te va a dar una donación eh, o una con fines de lucro, es muy diferente. Hay, hay inversionistas que quieren ver ¿Qué impacto vas a tener su dinero? Siempre busquen el impacto de su inversión. Así que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Una, si tu empresa es una empresa social, aclárales que este es. No es un producto secundario, que es el producto principal que va a resolver un problema que es sustentable. Segundo, cuando hablas del aspecto social a un inversor, debes de hacer hincapié sobre el aspecto social. Debes de dar ejemplos de la naturaleza social del problema que este proyecto va a resolver para que el inversor eh, tenga confianza en tu fundación. Y porque les interesa el número de personas que van a ser afectadas por tu fundación o por el proyecto social. Y porque sí les interesa, pero al fin y al cabo son inversionistas. Y lo que les interesa es cómo su dinero va a ser utilizado. Así que buscan resultados. Así que la manera en que le das prioridad al, al proyecto es cómo vas a afectar al público. Bueno, la Embajada de ya hace otra pregunta. Eh, ¿cuál, eh, ¿Qué es el beneficio de presentarle el mismo pitch a varios inversionistas? Creo que al menos con los inversores aquí en el Valle de Silicios están conectados unos con los otros, así que ellos saben exactamente cuando un empresario está buscando inversores y allí es cuando los inversores ya han oído ese pitch, digamos así. Creo que el desafío es, uh, es encontrar los inversores calificados que se adecúan no solamente a su mercado, sino también al estado de, a la etapa de desarrollo que esté su empresa. Digamos, eh, encontrar inversores es realmente eh, el grupo de inversores, digamos así, puede ser pequeño. Entonces, eh, obviamente, hay que encontrar el inversor correcto para su organización. Hay diferentes inversores que pueden invertir en su sector, por ejemplo. Así que lo que hay que hacer es eh, saber exactamente quiénes son los más calificados y abordarlos. Es bastante común, por ejemplo, que un inversor hable con otro inversor y sepa que la compañía A ya habló con una empresa o habló con otra. Eso es parte del proceso. Así que hay que tener cuidado con quién uno habla y tratar de hacer una presentación, digamos así, cálida. Es importante que sean diferentes las personas que hacen las presentaciones, digamos así, para eh, demostrar que uno quiere conseguir este inversor. Muchas gracias. Recibimos una pregunta a través de Twitter. La pregunta es, ¿cómo se puede expresar esas, esa salsa secreta, digamos así, de la empresa, también protegiendo su, su ventaja competitiva? Y si esa ventaja competitiva, competitiva, es una operación más eficaz. ¿Cómo se puede, entonces, expresar esto? Danish, creo que la segunda parte es muy simple. Si su producto es mejor, tiene que explicar por qué. El diseño no es suficiente. Y con respecto a la primera parte, cómo se puede, eh, digamos, dar a conocer esta salsa secreta sin divulgar mucho. Creo que lo importante es eh, definir el problema. Y el, hay que recordar que uno está eh, educando al inversor. Volvemos al tema de conocer el público y concéntrense en explicar el por qué esto funciona. No hay por qué hablar de los detalles que pueden ser parte de una patente. sin siempre se puede hablar de forma más general. Esta es la forma en que mi solución, digamos así, va a tener éxito. Entonces, manténgase así, a nivel general. Hable en términos generales, pero sin adentrarse en los diferentes detalles, digamos así, o una técnica específica. Eso puede ser que se... Exprese más adelante. Eso es un ejemplo, por ejemplo. Sí, gracias, Janesh. Bueno, pasando a la próxima pregunta: pregunta de Nicaragua. ¿Hay otra forma de lograr.? conectarse con el cliente o con los inversores que no sea un pitch, por ejemplo. En mi país no hay inversores eh, ángeles o ningún tipo de práctica con un pitch. ¿Ustedes alguna vez se enfrentaron una situación así? Bueno, mi sugerencia sería que establezca una red de contactos, porque este es un proceso constante que tienen que hacer todos los empresarios. Mantener esa red de contactos es muy importante también. Mantenerse en contacto de forma regular. Hay que demostrar el impulso que ya ha generado esta empresa, demostrar el crecimiento de la empresa. Todo esto se puede hacer a través de comunicaciones o actualizaciones a través de la red de contactos, digamos así, enviar un correo electrónico, un par de párrafos, demostrando, por ejemplo, bueno, el próximo, el, el el trimestre pasado esta fue nuestra situación, el trimestre actual esta es nuestra situación. Es decir, mantenerse en contacto constante con todos los contactos para demostrar cuáles son los avances de su empresa y que la gente recuerde su nombre. Y se podría, por ejemplo, el, con esto, con esta, con este método, puede ser que haya gente que se contacte con ustedes y dice bueno me gustaría ayudarle, me gustaría conectarlo con otra persona que puede estar interesado. Así que lo importante es siempre actualizar la información y mantenerse en contacto. Janesh, algún otro, otra, otro consejo, por ejemplo, porque no existe, por ejemplo, en este país la cultura de los inversores ángeles o del pitch? Bueno. Digamos, podemos decir que todo es un pitch, digamos. Entonces, eh, el enviar un email con las actualizaciones también es un pitch, digamos así. Pero cuando no hay una red definida, digamos así, de inversores. El tema es cómo se puede entonces tener en contacto con estos inversores. Volvemos al tema de la red de contactos, que es muy importante. No hay nada más importante que generar interés cuando uno quiere obtener dinero. Hay que demostrar cuáles son los logros, cuáles son los progresos, qué fue lo que usted hizo, qué fue lo que logró. O, por ejemplo, llamar a un periódico y explicar qué fue lo que uno logró para que haya un artículo sobre su empresa, por ejemplo. O utilizar otros medios de comunicación para dar a conocer eh, su empresa. O sea, estos son diferentes ejemplos. Y una vez que se generó interés, entonces la, la gente los contactó Janesh. Digamos, es obvio que hay diferentes formas de hacer un pitch hay diferentes tipos de públicos, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchísimas gracias por, por aclarar ese tipo de perspectivas. Marqués del Valle de El Salvador nos pregunta cómo se puede asegurar que se lleve a cabo una segunda reunión y cómo se hace el seguimiento, con el cliente o con el inversor. Michelle. Bueno, creo que cuando se concluye la primera reunión, existe la oportunidad de resumir lo que se debatió en esta reunión y pedirle al inversor, por ejemplo, si está interesado, tiene alguna otra pregunta o podríamos establecer una segunda reunión de seguimiento. Básicamente, uno tiene que solicitar esa reunión. Eso es muy importante. Y también eh, hay que también, eh, eh, enviar un correo electrónico después de la reunión. Por ejemplo, establecer. Estos fueron los puntos que debatimos y podemos confirmar la hora de la segunda reunión, por ejemplo. O sea, eh, en realidad, la responsabilidad está en el empresario. En, es esta la persona que tiene que solicitar la segunda reunión. El inversor quiere firmar, quiere pensar, quiere tomarse su tiempo y tal vez le pasen la reunión a otra persona en su organización, pero la responsabilidad en sí es del de empresario buscar la oportunidad de la segunda reunión. Hay que pedirla. Y eso es muy importante. Esta es parte del proceso. Es decir, ten, estar, tener solidez y estar confiado en lo que uno hace. Creo que tenemos pregunta para una ten, perdón tenemos tiempo para una pregunta más. Desde Monrovia. ¿Qué consejo le puede dar a una persona eh, tímida o alguien que no está muy acostumbrado a hablar en público? Janesh. Bueno, es una asesoría que yo doy muy a menudo. Hable frente al espejo. Fíjese cuáles son sus reacciones. Y segundo, lo que también me ayudó a mí fue hacer la presentación ante amigos o también a sus parientes. Ellos, uno se siente muy cómodo hablando con ellos, digamos así, ellos con ustedes. Entonces, le pueden dar, hacer comentarios sobre su presentación. Y por último, si tienen amigos en la comunidad donde ustedes van a hacer este pitch, digamos así, creo que es muy importante, si tienen la oportunidad de hacer la práctica o la presentación con estas personas. Tal vez sea importante también establecer contactos o hacer una presentación, digamos, de práctica con estas personas. Gracias, Janesh. Michelle, tus consejos de cierre para aquellas personas que no están muy acostumbradas a hablar en público. Practique, practique, practique, practique. Ah, pensé que ibas a decir eso. Sí, bueno, una buena asesoría. Practicar. Creo que ya nos quedamos sin tiempo y les agradezco a los dos panelistas por haber estado con nosotros y les voy a pedir si tienen algunas conclusiones claves que quieran compartir con nuestra audiencia. Michelle. Bueno, mi sugerencia es que cual, cualquier persona puede hablar bien en público. Se puede aprender. Y todos tenemos esa semillita de poder ser buenos presentadores. Janesh, algún tipo de comentarios de cierre. Es importante conocer al público y a quién uno le va a hacer la presentación. Gracias, Janes. Gracias, Michelle. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, especialmente aquellos que estuvieron con nosotros en todo el mundo, por reunir a los empresarios y que sean parte de esta empresa. Tuvimos representantes en la Embajada de Estados Unidos en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. El Centro Binacional en Managua, Nicaragua. La Red de Jóvenes en la, de, en la Embajada de de Monrovia, Liberia. El Colombo americano en Medellín, Colombia. El Centro Cultural Nicaragüense, Estados Unidos, Nicaragua, en Managua. El Instituto Guatemalteco Americano en la ciudad de Guatemala, Guatemala. El American Space en Lusaka, Zambia. El, la Universidad de Zambia, el TEC de Kampala, Uganda, en Lima, Perú, el Banco de Azerbaiyán, y también el GIST en Túnez, Veritec en Beirut, el Líbano, Innovation Village Kampala en Uganda, Ihab, Egipto, y también Oasis 500 en Jordania. Envíennos sus preguntas en chat, en Twitter hashtag interconnect, porque los, los panelistas van a estar aquí durante unos minutos para responder sus preguntas. Así que espero que lo hayan pasado bien y muchas gracias por acompañarnos. Adiós.